me si cuando camina por la noche fría no quiere mi calor. Dice que te sientes sola, pero no hay remedio a lo que un día. Juega. Diferente de volver Respondeme el DM que te hice ayer Si te nota mi niña que quiere volver Va a sentirlo de nuevo el ruso en nuestra piel Mírame, no temas, que pasado el pisado, ven y quiéreme No sientas que yo te fallé Todos fallamos, cometimos estupidez Mírame, no temas, que Lo pasado el pisado, ven y quiéreme Mientras que yo te falle no fallamos, cometimos estupideces Y ya no sentiré miedo ya, ahora dime si no quiere contestar Muchas bocas que hablarán, pero siempre estarán Observando si fallamos y si peleamos mal Y es momento de tragarse el orgullo, amanezco y ya no estoy al lado tuyo la razón que porque ya no soy yo, que de boca en boca busco ganar razón para no olvidarte, mami. Yo solo quiero Hablarte tu fragancia. No se olvida tu caricia, son mi trance. Ya no me sentiré miedo ya. Ahora dime si no quieres contestar. recuérdame olvídame Ya no quiero que no jodido de Afrontemos que El miedo fue la circunstancia. Sí, fue ah, circunstancia. Ah. Lo vivimos, no con fue bonito. Hay que lío compartir el cielo que el mismo destino. todo lloramos, nosotros reímos. Y la jugada que no tiene que el destino. Mírame, no temas que. Pasado el pisado, ven y quierenme. No sientas que yo te fallé. Cuando fallamos, cometimos estupidez. El pasado es pisado, ven y quieres verme. No sientas que yo te fallé Nos fallamos, cometimos estupidez. Diciendo que lo que pasó, pasó. Si la vida que nos separó, adiós. Sin la misma que nos encontró, hello Ahora vamos por el level 2. Llego a. Ah, ¿Cuántas veces? Sentimos, dime cuántas veces nos fluimos perdidos los dos ah. En el juego siempre el perdedor Casi siempre no éramos el uno ni el dos ¿Cómo que dejamos a la suerte? suerte. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y regresa a mi cabeza La fría palabra ya no me interesa Pero siento que se acaba No fue la circunstancia Ah, ah. Mírame, no temas que Lo pasado he pisado, ven y quierenme. No sientas que yo te fallé no fallamos, cometimos estupideces